El bisonte americano, bisón, bisón. También denominado búfalo y palabra en desuso síbolo, es una especie de gran mamífero artididátilo de la familia de los bóvidos. Poblado a las planicis de toda Norteamérica desde el norte de México, interior de Estados Unidos y hasta Canadá, en grandes manadas abarcando desde el Gran Lago del Esclavo hasta Durango y Nuevo León en México y desde el Oeste de Oregón hasta los Montes Apalaches. En referencia a esta especie el término búfalo que data de 1635 tiene más historia que el concepto bisonte, registrado en 1734, por ello en idioma inglés es utilizado el primer término de manera errónea. Se ha reintroducido el bisonte americano en las planicies del norte de México, esperando una pronta recuperación de la especie donde pastaba en siglos anteriores. Descrito como voz bisón por el en 1758, hay autores que aún lo denominan de esta forma: se han escrito dos subespecies, bisonte de planicie y bisonte de de bosque, de Canadá. Los bisontes tienen un pelaje de color marrón oscuro durante el invierno y uno más liviano de color marrón durante todo el verano. Llegan a medir hasta 1.60 de alto, 150 kilos. Tanto el macho como la hembra tienen pequeños cuernos curvos los cuales usan para luchar en época de celo y como defensa. El bisonte americano es herbívoro, come hierbas y juncos. El bisonte se aparea en agosto y septiembre es polígamo. Su periodo de gestación dura entre 260 y 280 días, tras el cual nace una sola cría, que es criada durante un año. Los bisontes llegan a su madurez a los 3 años de vida y su promedio de vida es de 18 a 22 años. Estos animales constituían la principal fuente de alimentación para los indígenas americanos de las grandes llanuras. El hábitat del bisonte americano lo constituyen los valles fluviales, las praderas y las llanuras. El hábitat más típico son las praderas abiertas o semiabiertas, así como la artemisa, las tierras semiáridas y los matorrales. Algunas áreas ligeramente arboladas también son históricamente conocidos por haber servido de hogar al bisonte. Los bisontes también pastan en las zonas montañosas donde las laderas no son empinadas. Aunque no son conocidos especialmente como animales de gran altitud, el rebaño de bisontes del parque Yellowstone se encuentra frecuentemente en elevaciones por encima de los 2000 metros. Hasta el siglo XVII el vicente americano rondó holgada y abundantemente los territorios del norte del continente norteamericano. El búfalo era venerado por muchas de las tribus nativas de Norteamérica. En algunas naciones indígenas, la caza de este animal era acompañada de un gran respeto, admiración por sus cualidades y agradecimiento por todos los beneficios que aportaba. Se dice que en el momento de la muerte del bisonte, el cazador amerindio se acercaba a inhalar su último aliento como forma de absorber espiritualmente sus virtudes. Fue conocido como el dador de vida, pues todo este ser era utilizado. Los usos incluían alimentación, abrigo, indumentaria religiosa, combustible, se secaban las decisiones al sol y materiales de construcción. El bisonte albino o búfalo blanco es una deidad aún presente en el siglo 21 por ejemplo, entre la gente Sioux y Lakota. Los líderes espirituales están atentos para excluirlo de la cacería, pues es un ser respetado, venerado y admirado de acuerdo con la leyenda de la mujer Búfalo Blanco de Dakota del Sur. A la llegada de los españoles a América era tal la cantidad de bisontes o cibolos que los conquistadores encontraron en las grandes praderas norteamericanas que llamaron a la extensa región limitada por las montañas rocosas al oeste y los montes Apalache al este, llano de Cibola. Y fue a esa región a la que se dirigió Francisco Vázquez de Coronado, en busca de las míticas siete ciudades de Cibola, la cacería del bisonte americano se precipitó después de la llegada de los ingleses a la costa del este del continente. Pues el valor de las pieles era bastante elevado y funcionó como un catalizador para la matanza de miles de animales. Cuando muchas de las naciones nativas, incluyendo la Miami, Cheney y Porta Baton, fueron desplazadas, el bisonte americano fue cazado casi hasta su extinción en el siglo XIX, quedando solo 750 ejemplares hacia 1890. El zoológico de Bronx en Estados Unidos mantuvo una de las manadas sobrevivientes de la cual fue restablecida la población en el Parque Nacional Yellowstone y otras reservas naturales. La actual población de horizontes americanos es de aproximadamente 350.000 ejemplares cuando la población anterior estaba estimada en 60 y 100 millones de antes de la llegada de los europeos a América. Hoy en día más de 250.000 de los 350.000 bisontes restantes son criados para consumo humano. Su carne tiene menos grasa y colesterol que la carne vacuna, lo que ha llevado al desarrollo del béfalo. En 2009 el gobierno de Estados Unidos donó crías y algunos ejemplares al gobierno mexicano para reintroducirlos a su vida salvaje. Fueron 23 bisontes, 20 hembras y 3 machos provenientes de Dakota del Sur y de Colorado destinados a las reservas naturales mexicanas de El 1 en Llanos, Chihuahua hasta este momento es la única reserva que ya cuenta con bisontes en completa libertad de los cuales 43 crías ya nacieron en la reserva el 13 de mayo de 2010 nació la primera cría en territorio chihuahuense de aquellos ejemplares donados por el gobierno de la Costa del Sur. El bisonte americano es el mamífero emblema del estado estadounidense de Wyoming. Aunque son similares, el bisonte europeo y el americano exhiben una serie de diferencias físicas y de comportamiento. El bisonte americano adulto es ligeramente más pesado en promedio debido a su estructura menos ancha y tiene piernas más cortas el bisonte americano tiende a pasar más y migra menos que sus parientes europeos, comparado con el hocico del bisonte americano, el de la especie europea se encuentra más adelante que la frente cuando el cuello se encuentra en una posición neutral, el cuerpo del bisonte americano es más peludo aunque su cola tiene menos pelo que el del bisonte europeo, los cuernos del bisonte europeo apuntan hacia adelante haciéndolo más adepto a la lucha. El bisonte americano es más fácil de domesticar que el europeo y se reproduce más fácilmente con el... Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.